Mira, mi esposa no sabe que yo soy parte del fan club La gran mayoría de las armies que yo he conocido acá en Corea, por lo menos, son todas, todas mayores de 27 años Está acostada en el suelo tomando fotos, era un nivel profesionalísimo y ella... Yo creo que debe haber tenido, sin mentirle, unos 50 años O sea, y es muy, muy común encontrarse ya ARMYs de una mayor eh, edad, en el fondo Si nosotros podíamos levantar los banners para que Namjoon pudiese mirar hacia donde estábamos nosotros Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte, parte 2, 2, 2, 2, 2 de eh, cómo son las armas coreanas, que muchas personas me lo han preguntado y hoy día lo vamos a resolver porque eh, es una duda muy común ya vieron la primera parte, les conté muchas de las experiencias que tuve como conociendo mis coreanas, pero también eh, en esta segunda parte les voy a contar otras experiencias que también son muy, muy como, que ustedes van a decir, ¡Wow! <risa> Siempre que las cuento como que causa más de una gracia. Como les dije en el video pasado, ustedes van a ir sabiendo un poco como son las armas coreanas por las cosas que les voy contando, como las story times en el fondo. Así que les voy a comenzar con la primera del día de hoy Esto fue para un Speak Yourself, el final de Speak Yourself Que fue el año pasado también Y yo ya llevaba mis regalitos preparados Había comprado como un, una barra de cereal o algo así como como disfruta el concierto, pasémoslo bien, se dice como esa palabra y como que también obviamente te dan un regalo de regreso mucho, en muchos casos pasa hay veces que no necesariamente tienen que ser comida pueden ser como photocards o stickers cosas como muy lindos que, que la gente prepara como para regalar como giveaways y al lado mío había un niño que se notaba que era chica y al lado mío había una persona que se notaba que era un poco más mayor que te doy los chocolates y le pregunto a los pequeño así como hoy qué edad tenito! me dijo ¡Ay, no, yo tengo 16 añitos! y después me da vuelta y le digo, disculpe, le puedo preguntar qué edad tiene usted <risa> y me dice así como eh, tengo creo que me dijo 38 o 39 no recuerdo y así como ay oh, qué genial y todo si supiera lo que tuve que hacer para estar aquí y yo así como por qué me dijo no porque mi esposo no sabe o sea aquí empieza como el, <risa> el drama yo me imaginé así como eh, la doctora polo versión eh, army cerrado! como el esposo demandando a la esposa porque la <risa> <risa> mi esposa se gasta muchas cosas en bicicletas y yo así como what? Porque me mi dijo, mira, mi esposa no sabe que yo soy... Parte del fan club. No sabe. Yo no sé cómo no sabe. Es como raro, igual. Me dijo, no sabe que soy fan de BTS. O sea, sabe como que me gustan, pero no a este nivel. Quiero hacer una aclaración. Y si ustedes me preguntan, yo sí creo que el marido de ella sabía que ella era fan de BTS, obviamente. Pero no sabía, como les dije, que era parte como del fan club y que compraba como tickets para ir a los conciertos y ese tipo de cosas. Porque obviamente ser fan de un grupo o de algo no tiene nada de malo. Yo creo que, obviamente, si estáis casado sobre todo, no debería porque ser. Algo malo, pero yo creo que quizás no le quería decir simplemente que iba a ir a un concierto Bueno, no sé qué razón habrá tenido en realidad Pero como dejarle eso en claro también que obviamente no tiene nada de malo De que ella sea fan de un grupo y nadie es nadie para prohibirle que haga lo que quiera con su vida Obviamente, pero solamente les quiero aclarar eso y él, y él piensa que yo ahora estoy con mis amigas, como celebrando la despedida de no sé quién O sea, mandó a alguna amiga a otro país y que piensa que están en esa despedida y que ella está en el concierto Con su lifestyle, con su banner, dándolo todo por mi Y yo así como... No saben lo bien que me sentí, porque fue como loco Me encanta esta cosa de pasar de los... de los... los 10... Y algo de los 20 y algo a los 30 y algo. Es como, aquí tenéis tres generaciones diferentes. Bueno, ni tan diferentes. Y para allá no me queda nada tampoco. Pero es como que decir como ese sentido como de... Genial, como es de transversal, de que todos podemos disfrutar de esto, de que no importa. La edad que tú tengas, como que si tienes la pasión y las ganas de hacerlo, genial De hecho, dato curioso, la gran mayoría de las armies que yo he conocido acá en Corea por lo menos Son todas, todas mayores de 27 años O sea, y es muy muy común Encontrarse ya Armi de una mayor eh, edad en el fondo, eso se lo voy a contar un poquito más. De... Los cuatro, muy, muy genial. Y, y claro, pues ahí hablamos un poco de nuestra experiencia. la Esta, esta niña no es señora tampoco, 36 años, súper joven. Pero obviamente, quizás le pueda poner así como de, para el clickbait, para que la gente lo hable lo, lo, lo como la señora Armi. Pero no, no era señora. Y de hecho yo pienso que ya decir señora ya es como eh, mucho más avanzado. Yo creo que hasta los 60 la gente sigue siendo joven. Hoy día yo conozco gente de 60 años con la que carreteo y lo paso súper bien. Hasta con mi mamá que puede tener como una edad parecida lo pasamos súper súper bien, así que bueno, la juventud aquí en el corazón, cocoro por la cosa es que hablamos de nuestra experiencia, eran sus primeros conciertos, también estaban súper emocionadas Se dio como una vibe súper linda, eh, yo típico siempre lloro a los conciertos Entonces como que yo lloraba y me dicen, oh, Kenchana, y digo como, Kenchana Y yo, y era como, say your Kenchana when you're not really Kenchana, you know? Es como mi, mi, ese es mi lema de la vida, así como, I'm not Kenchana Entonces como que, oh, fue muy genial La otra historia también tiene que ver con una... Eh, fansite, me acuerdo de Namjoon Que fue para el de Wings Tour Esto fue en el año 2017 También fue para el de final de Wings Tour Yo estaba en el Gojok Sky Dome eh, ese es un domo que hay Y, eh, BTS eh, había hecho esta cosa de salir en los globos Cantando Wings <risa> <risa> Yo me acuerdo y se me eriza la piel porque que, oh, Me encanta esa canción Y me decimos cuando salían esos globos yo lloraba siempre, oh, no. <risa> Oh, mamá Leona Intento de madre, Leona Es una la las fansite son como las chicas que le toman fotos y las suben a Twitter Entonces todo el mundo después anda con esa foto que fondo pantalla, y etcétera, etcétera. Y la cosa es que esta niña estaba en el asiento de al lado mío Y me dice así como, ¿Te puedo pedir un favor? Y yo así como, ¿Cuál? y se Abre su mochila y me regala un banner de Namjoon, de estos que son de telita como muy bonitos que no tengo ninguno a mano en este momento. Me regala uno a mí, le regala uno al de al lado, le regala una de adelante, a las dos más de adelante y a las tres de atrás. Y nos dice que por favor que cuando vengan los globitos, si pueden levantar el banner de Nam. Yo así como no entendía mucho, insisto una vez más es súper interesante que todos estudiemos el tema de la fan culture, de que como que sepamos que la experiencia de vivir, de ser fan en otro país, eh, representa una Entidad, representa un estilo cultural diferente al que nosotros estamos acostumbrados, por eso son tipos de fans diferentes, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, ella nos dijo que cuando viniera los globos esto dando vueltas, si nosotros podíamos levantar los banners para que Namjoon pudiese mirar hacia donde estábamos nosotros y así ella pudiera tomar fotos con su bazooka gigante. Entonces yo así como eh, ¡ok! Eh, porque obviamente tener un banner de Namjoon y apoyar a ese grandioso dios del universo eh, nunca está de más. Y venían los globos así, tú, tun, tun tun y nosotros así con la cuestión. Y la niña como que se acostó en el suelo. Y yo así como... Está acostada. Está acostada en el suelo tomando fotos. Era un nivel profesionalísimo. Y ella así como... Ah, bah, bah, bah, tomando fotos. Eh, no le... No, no interfirió con la vista de nadie en el fondo. Pero fue como graciosa la escena de verla en el suelo. Y nosotros como con los banners apoyando a Namjoon. Fue como genial. Así que nosotros así como, eh, eh, eh, me hicimos esa canción como que tú bailás y saltás y ellos arriba diciendo salten, griten y todo así como, eh, eh, Fue muy gracioso, a esta fan le vamos a poner la Daniela, la Daniela estaba ahí acostada tomando fotos y nosotros ahí apoyando a Namjoon, dándolo todo también ha sido como una experiencia como súper genial obviamente ella nos regaló los banners, nosotros nos quedamos con los bailes después y fue como, hay uno también que entiende un poco como la fan culture que una vez más les digo que es como, es, es propio de ellos como de hacer estos regalos regalarte que aunque obviamente yo lo quería como para llevar la atención de Namibun si es que nos llegase a ver a nosotros, pero eh, yo creo que va más por un tema de que eh, también los colombianos son súper como de regalar cosas, entonces como que... fue un regalo bonito ahora tenemos otra historia, que ella es una amiga que con ella hablo harto y whatever y hasta el día de hoy tenemos mucha comunicación y siempre hablamos le vamos a poner la Tatiana la Tatiana, eh, tenía como 42 años y Tatiana eh, me la encontré en un no, me la encontré en la fila para comprar discos para el fansign de Love Yourself Answer, creo que era Ay, no recuerdo No, era el Map of the Soul Persona Y ya, estábamos haciendo la fila para comprar los discos, etcétera para poder tener más chances de ganar y todo Y ella se acerca donde Y me dice, oye, eh, ¿cuántos discos compraste? Y yo así como... Eh, por qué? yo igual quedé así como por qué me está preguntando porque igual más que mal todos los que compran discos son todos como rivales por así decirlo porque obviamente si se lo gana uno no se lo va a ganar otro y también Obviamente sabemos, bueno, a, a lo largo de la historia de que los coreanos siempre tienen como más chances de ganarse los fansang Porque, no sé por qué, pero como que siempre son más coreanos los que se los ganan Bueno, obviamente porque estamos en Corea es muy, muy lógico Tal, igual como que fue como, mmm, ¿por qué? y ni siquiera la conocía, ¿cachai? Entonces, ya viviendo en Corea uno se da cuenta de que esos tipos de cosas no se hacen y No sé, yo quiero comprar como... 100 y no sé, yo así como... Y así como que caché el tiro, así como, hoy se lo va a ganar, son muchos álbumes, po. Yo no sé si es que todo el mundo compra muchos álbumes, pero si ustedes buscan en YouTube Hay mucha gente como que hace como unboxings de álbumes y que realmente son muchos Muchos álbumes lo que la gente compra, pero muchos menos de 100 álbumes, compró como 60 Y la cosa es que ella se lo ganó y yo no me lo gané Y yo fue como, oh, mala suerte, ¿por qué? mala suerte, porque, claro, tengo mucha suerte en algunas cosas, pero quizás para otras no tanto y fue como pucha yo de verdad quería como ganarme ese fansign estuve como, de verdad yo quería ganarme ese fansign porque era como que estuve, estuve como super cerca porque compramos como una cantidad de discos similares pero aún así eh, se lo ganó ella yo no me lo gané fue como ya bueno no importa igual súper contento por ella porque después hablamos por cacao y le dije ya cuéntame todo cómo te fue y porque como que obviamente la gente no publica yo debo ser el único así como alumbrado y fue que como que publica las cosas que... Es. Papá con mi tía, pero que ella no lo subía en ninguna parte, pues cachai. Y obviamente también me decía que era un secreto, que nadie podía saber eso, que nadie sabía que ella era fan y todo. Y de hecho, me ofreció regalarme los discos. Y yo así como, pero es que no los necesito Así como que, ¿por qué? Pero creo que al final los donó como a una, como caridad Entonces finalmente los discos terminaron en buenas manos Les reitero, los discos siempre terminan en buenas manos Porque el fandom también es súper preocupado de eso De tampoco así como, si van a ganar Si juntan y ahorran su dinero Para darse un gusto, para poder participar en algo También van a querer obviamente donarlo A una, a una, ¿cómo se llama? Organización eh, de caridad O también dárselo a gente que no pueda Comprar el álbum por su medio O a colegios, bibliotecas etcétera, etcétera, entonces para que también pierdan el cuidado y que también son súper responsables con ese sentido no es como generar nomás gasto, gasto, gasto aunque obviamente los fans están hechos para eso, para que la gente compre muchos álbumes y tenga más chances de ganar, si para qué nos vamos a mentir si para eso es entonces a la Tatiana después me la encontré de nuevo en Busan medio risa porque me dio la hermana el tema y me encantó, y ahí las dos tenían más o menos similar edad Y las dos así súper fan con todo su merch Todo así como dándolo todo el concierto, con su lightstick Con su fancart, etcétera Así que súper genial esa experiencia Ya se van haciendo una idea ustedes también De cómo son la army acá No he tenido una experiencia como negativa Hasta ahora como que yo pueda decir Ay, oh, qué mal me lo he pasado con esta persona No, puedo decir agradablemente que hasta ahora he tenido Muy buena experiencia, eh, excepto cuando me, me empujaron en ese concierto que les conté En el video pasado, pero hasta ahora ahora súper bien finalmente les quiero hablar de de una de la otra experiencia pero esta fan no era coreana era japonesa y hoy oh, es que bueno, fue lo más genial del mundo mira yo estaba en la fila porque para hacer la fila para poder sincronizar tu army bomb con tu entrada tú lo puedes hacer con tu aplicación o lo puedes hacer en un stand especial donde tú sincronizas la cuestión y te vas a sentar fila la cosa es que a mí mi celular no sé qué tiene que nunca funciona con la aplicación y es estaba en la fila para para que me hicieran la cosa manual, porque no podía hacerlo con el celular. Y quedaban como dos minutos para el concierto y yo estaba en un estrés. Dije, vamos bueno, a ver, del concierto, eh, Drama Queen, ustedes saben, Drama Queen Forever. Y atrás mío hay una chica japonesa. Eh, yo creo que debe haber tenido, sin mentirle, unos 50 años. Pero obviamente eso no es un, no es un detalle, en el tema de la edad da lo mismo. Se los quiero destacar porque para que vean que no hay límites en esto para poder disfrutar de algo que te guste Ella tiene el iPhone. Pero no tenía internet, pero yo tenía internet, pero no tenía un iPhone. Y los iphone como que creo que conectaban mejor, no sé qué tema. El tema es que yo le paso el internet, ella abre la aplicación y yo le hago la coordinación de su army bomb y qué coordinar. Me dice, ¡Oh, arigato, arigato! ¡Oh, arigato, un y, y como que ella no hablaba nada de coreano, yo le trataba de hablar en coreano por si es que hablaba coreano, porque generalmente los fans japoneses del K-pop suelen hablar más coreano que inglés. No, no sé por qué, pero bueno, es porque también el idioma, yo creo que también se le hace mucho más fácil. La estructura gramatical es lo mismo, pero antes de irme por las ramas, vuelve al planeta Tierra o uh, mm, se me fue la onda. Ah, me empecé a decir, "Ah, toma digo, digo, Y yo así como, "No, tranqui, tranqui, no se preocupito Así como y empezó a sacar cosas de su voz, así como a, a darme regalo. Y así como, gracias, pero está bien, tranquila, si no tiene no me debes nada, si lo hice porque obviamente te podía dar internet y no hay problema con eso Y yo hago así como, mmm, pero si ella sincronizó su armón, ¿por qué yo no podría sincronizar la mía? Y de repente así como me meto, escaneo mi entrada porque es súper tecnológico, escaneo la entrada, te abre una página, ingresáis tu ubicación, papá papá. Pa, pa, te tira ahí el, la sincronización. Y me sincronizó en el mismo Y yo así como, ¡oh, la mía también quiero sincronizar! Y después llega otra niña, era china. Pero que vivía en Estados Unidos, pero que estaba en Corea Mira, nunca le entendí la onda mucho a ella Y ella, eh, como que igual hablaba mucho Entonces como que ella hablaba inglés Y ella decía, ay que se demoran, ay va a empezar Ay me voy a morir, ay qué estresante, ay te junteamos Y yo así como, tranquilízate que me estáis estresando más A mí y la pobre japonesa ya no sabía dónde meterse Y yo a la japonesa, le digo, ya anda a sentarte nomás Yo me voy a quedar con ella, a tratar de que se calme Un poco así como para ayudar el asunto Y como que la niña, la chica, la, la fan japonesa que les digo eh, ella andaba así como llena de chapa Así como me encanta me encanta los fans japoneses Porque son súper otakus Y me encanta eso así como andar lleno de chapito, Todas tus cosas como tapado en march de BTS Es como loco, mi respeto para usted. Eh, Y después me quedé en la fila con esta China que vivía, eh, China de China por si acaso Que vivía en Estados Unidos Que no sabía, no sabía que hacía en Corea, whatever Pero que vivía acá y no sé Y después empezó a hablar como tailandés pues, no, no lo entendí mucho el tema, la cosa es que ella estresaba gritando y así como Calma me voy a quedar contigo y al final igual hice la fila para acompañarla, para que se quedara tranquila de que le iban a hacer como el, el pareo de la cuestión y se lo hicieron todo, tuvo que comprar unas pilas que le pasaron ahí compró las pilas, todo pum pum pum, la, le, le hicieron la cuestión y le dije ya ahora andate a tu lugar me dijo así como oh sí gracias y todo y yo así como eh, como que también seguía hablando mucho así como gritando super eufórica te doy cuenta que ya empezó el PCR, que el PCR es como el la intro y yo así como que así que corre me dice, sí, corre, muchas gracias Y después yo me fui así como también corriendo a mi sector Y ahí cuando me voy corriendo a mi sector así tu, tu, tu, tu, tu, Me siento y cuando me siento <risa> Sale el fuego y Empieza a conseguir Así que también fue una experiencia super genial con, con estas personas Lo único que no me gustó un poco de este último caso de la niña que le digo La niña que era china, que hablaba tan grande, que venía de Estados Unidos Pero que no sabía qué estaba haciendo en Corea, era. Eh, Que era como, estaba muy estresada Entonces como que gritaba y como que decía muchas cosas Entonces, pero yo la dejé en su bola Porque cada uno con su onda, si en el fondo tiene uno también Para pa decir cualquier cosa, así que. así que esas han sido mis experiencias hasta ahora con ARMY coreanos Yo creo que... Mmm, Creo que me pueden quedar un par más para contarles Así que puedo empezar a pensar en otro video para hacerles respecto a eso Así que eso, pues muchas gracias por haber visto este video eh, Recuerden que se puede suscribir en el botoncito rojo de acá abajo active la campana para que les avise cuando voy a subir video Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Y nos vemos para la próxima